Saludos hermanas y hermanos, en esta Semana Santa 2018 Telenor le estamos compartiendo Raisa Gilbert, Juan Sánchez Junior, le damos la bienvenida a esta Semana Mayor, gracias al circuito Telenor por permitirnos llegar a sus hogares desde esta planta televisora. Muy bien Junior, aquí estamos compartiendo con los hermanos, primero dándole gracias a Dios por permitirnos en este día abrir nuestros ojos y sentir esa brisa fresca que Él permite en nuestras vidas. Y en la mañana, en el día de hoy, Junior y yo vamos a estar compartiendo con ustedes el tema Ayúdense Mutuamente. Sí, y ayudarse mutuamente ya nos lo va a decir en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2. Ayudarse es socorrer, ver al hermano con misericordia. Y también lo decía el Papa Benedito XVI, ayudarse es una iglesia que camina con el más necesitado, con aquel que necesita una mano amiga, y eso es ayudarse, así como Jesús también viene al mundo, nos ayuda a nosotros poder entonces Él perdonarnos los pecados ¿verdad? y liberarnos de la muerte con su muerte y resurrección. Y muy interesante, Junior, también, que ayudarse mutuamente es ponerse en los zapatos del otro. Así es. Es decir, algo que leí por ahí, no es hacerle el coro al amigo, es tu ponerte en los zapatos, es hacer empatía con el otro. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a ayudarnos mutuamente en el consejo, en el seguimiento apostólico, en los grupos, pero también como familia, como esposa, yo como esposa, Estoy llamada a ayudar mutuamente a mi esposo, desde la conversión de fe, desde la parte familiar, desde la educación de nuestros hijos, desde el cansancio que le da el trabajo, sí. esa ayuda debe estar ahí, porque ayudarse mutuamente es apoyarse, es estar en el día a día con aquella persona que tú dices que quiere, y el que quiere es un verdadero amor, ayuda, acompaña en los momentos difíciles de la persona a quien amamos. Sí. Ya en Mateo 25 también el Señor nos va a decir, cada vez que no hicieron esto con mis hermanos más pequeños que yo, conmigo no lo hicieron. O sea, el mismo Jesús entonces nos está planteando a nosotros la forma y la manera en que podemos ayudarnos unos a los otros. Y siempre necesitamos de una mano amiga que nos corrija, que nos ayude. Y le va a decir también, cuando vamos a corregir a alguien, vamos a hacerlo con amabilidad con dulzura, desde el punto de fe en que nos encontramos. Nosotros como cristianos católicos debemos también cuidar nuestra imagen y ayudar a los demás, demostrarles que verdaderamente somos cristianos y que como cristianos estamos comprometidos a ayudar a los demás para que la iglesia siga en camino, no se estanque, sino que vaya al lugar donde aquellas personas no conocen de Dios y podamos entonces evangelizar. A esas personas dice lucas 18:27. estamos ahí citando versículos de la biblia que nos llaman a esta ayuda dice que nada es imposible para dios entonces en lucas no dice esa parte nada es imposible para dios y como nosotros como comunidad de apoyo debemos estar de la mano con la comunidad cristiana es mejor vivir en comunidad la fe y dice el Espíritu que nos orienta siempre a los demás para apoyarle, ayudarle en la gana de la integración como iglesia. Entonces nosotros como, como iglesia en salida, como tú citabas ahorita, debemos que estar constantemente ayudando a ese hermano a vivir su fe. ¿Cómo lo ayudamos? Dando testimonio de vida. Dándole acompañamiento, visitando los enfermos, visitando las comunidades, esas comunidades que vemos un poquito apagadas, inyectándole ese Espíritu Santo para que ellos puedan seguir creciendo en la fe. Pero también, como cristianos, estamos comprometidos con la sociedad, con esa sociedad que está allá, que somos parte de esa sociedad. Debemos ayudar que alcancen sus sueños, capacitándolo, formándolo, visitándolo pero también hablando a las cosas que están a nuestro alrededor, que no son bien a los ojos de Dios, pero tampoco son buenas para esa sociedad. Un mal vecino, una mala música, una pareja que no está viviendo como se debe vivir en pareja, nosotros como comunidad cristiana y parte de una sociedad debemos acompañarle, aconsejarle, apoyarle, unos niños que tuve en la calle que no están de la manera correcta, acercárnosle para ayudarle, ¿qué le pasa?, ¿Cómo podemos ayudarte? Sí, porque es que como cristianos estamos llamados al servicio. Y el servicio significa ayudar, ir más allá. Tú darte por los demás. Lo que hizo Jesús, darse por nosotros. Así también estamos llamados nosotros como cristianos a darnos por el hermano. Cuando alguien lo necesita, estar dispuesto al servicio, estar dispuesto a ayudar. No cerrar las puertas ni negarle nuestra posibilidad de poder entonces colaborar con el crecimiento del reino de Dios aquí prometido en la tierra, e ir más allá, e poder nosotros desprendernos de nuestras vidas, si es posible, para ayudar a que otros logren entonces conocer el misterio de la fe, el misterio de la muerte de Jesús, el misterio que estamos viviendo en esta Semana Mayor, Semana Santa, que año tras año Telenor se preocupa por llevar a los... Hermanos que están en sus hogares, en la comodidad de sus hogares, para que puedan reflexionar de qué tan grande es este momento, esta Semana Mayor, que no solamente es para nosotros irnos de vacaciones, irnos a la playa, muchas veces la cogen para tomar, es la inconsciencia de no conocer a un Jesucristo que se ha entregado por nosotros que nos ayuda y que nos llama a nosotros a ayudarnos mutuamente unos a otros. Exactamente. Y dice que cuanto mejor viva la gente, mejor se realiza el reino de Dios. A Dios no le interesa solo la salvación eterna, le interesa también el bienestar de sus hijos. Aquí en la tierra, en medida que nos vamos dando a las personas, en la convivencia, en la paz, en la paz familiar, en la paz comunitaria, en la parte laboral, porque no... Pues estamos reflejando en la parte cristiana Como fe, ¿verdad? Pero también nosotros como cristianos hacemos una vida Como familia, como compañero de trabajo Como grupo de iglesia, como grupo social Y ahí también debemos ayudarnos mutuamente Que va más allá de tú darle un vaso de agua Si alguien tiene sed Es acompañarnos Y vuelvo y repito muchas veces la palabra acompañarnos Porque la ayuda significa eso Acompañar al otro No es que tú le vas a a resolver todos los problemas, es darle una palabra de aliento cuando esa persona lo necesita. Dice un sacerdote muy cercano a mí, que a veces hay personas que tú le vas a presentar un problema y sales con cuatro problemas, o tú le vas a acompañar al algo y tú lo llevas a otro problema, no, es una solución en ambos. A ver, ¿qué yo puedo hacer por ese hermano, esa hermana, ese compañero, ese amigo, ese político que tiene la cabeza mala y no sabe qué hacer? ¿Qué yo como sociedad, que tengo un, un ente, una personalidad, puedo ayudarle? Entonces, es, a eso es que nos llama ese tema, ayudarnos continuamente con todo aquel que nos necesita, con esa familia, con ese hermano, con ese hijo, porque somos todos una sola comunidad. Así es. Y tú hablabas de alcanzar la salvación. Y es que para alcanzar la salvación no es nosotros mirar al cielo, es que estamos llamados a buscar la salvación en el día a día, en momento a momento y con nuestras actuaciones, entonces podemos llegar a alcanzar la salvación. Si nosotros aquí en la tierra no nos preocupamos de colaborar en la iglesia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde resido, en mi comunidad, si no nos ponemos de acuerdo, si no nos ayudamos, si no socorremos a lo más necesitado, entonces difícilmente vamos a entrar al reino de, la, de los cielos, porque ya no lo va a decir Jesús, y decía ahorita en Mateo 25, cada vez que dejaron de hacer esto con mis hermanos más pequeños que yo, conmigo no lo hicieron. Entonces, si el hermano que está a tu lado es aquel que necesita de una mano amiga, que necesita de un consejo, porque no solamente llevando la palabra, nosotros como católicos creemos que es solamente ir a misa o ir a evangelizar. Es usted darle una palabra de aliento a alguien que tenga un conflicto familiar. Usted poder ir y educar a esa persona, darle un consejo sano y ayudarle a superar esa dificultad por la que está pasando en ese momento. Y dicen por aquí que quien vive en la espiritualidad de Jesús termina alineándose con los débiles y apoyándolo y de indefenso cuántas personas encontramos en el camino indefensa y tienen bienestar económico pero están indefensa de sentimientos de autoestima de creencia de fe de espiritualidad de alguien que que lo anime a seguir adelante que puede y esa parte es muy importante el espíritu de dios conduce a jesús a escoger a los excluidos excluidos de qué? Vivimos en una sociedad que hay mucho excluido, que no se aceptan, muchos niños que no están en la escuela porque simple y llanamente su papá y su mamá no lo declararon en la parte que que va en esa línea, en el nacimiento, en la parte judicial no tienen nacimiento, no tienen cédula y nosotros con una simple orientación podemos ayudar a esa persona que lo declaren. Sí. Entonces, es que si vemos nosotros la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él fue la primera persona, parte de su Padre Dios, que estuvo dispuesto siempre a ayudar a los demás. Cuando en la sociedad de Jesucristo eran excluidos las personas que tenían lepras, Jesús lo acogía, Jesús le perdonaba, Jesús le sanaba. Y esa gente quedaba sana e iban a los brazos de Jesús. Y Jesús con todo el amor del mundo los recibía porque era amor. A ese mismo amor que tuvo Jesús y que tiene hoy para cada uno de nosotros y para ustedes, hermanos televidentes, es el mismo amor que estamos llamados nosotros a profesar por los hermanos. A cada momento y en cada instante estar dispuesto a servir y serviré yo desprenderme de mí, para entregarme al servicio, a la disposición de ayudar al más necesitado. Especialmente aquellos, como tú decías, que necesitan una palabra de aliento. La gente cree que porque tienen dinero, no necesitan. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que muchas veces el dinero, mientras más dinero tiene una persona, más vacío vive por dentro. Porque ha hecho de su dinero el Dios y se ha olvidado del verdadero Dios, que ese Dios amoroso que nos permite a nosotros vivir en familia, de poder conversar entre esposo con los hijos, en el entorno donde residimos y donde laboramos y conseguir entonces lo más grande, que es el amor, la gente que nos quiera, que nos apoye, y que nos ayude a nosotros también a salir adelante, porque todos en un momento determinado necesitamos de una mano amiga. Necesitamos de una mano amiga, y de una mano que realmente nos lleve por el camino correcto, porque decía ahorita que no es hacer el coro, que a veces tenemos un coro de amigos o un complinche, como le digo yo por ahí, y ese me se ríe de todos los chistes, bueno o malos que yo hago, Así es. me apoya todas las cosas buenas o malas que yo hago, sin tener la capacidad de decirme, mira esto está mal, eso está de manera correcta, eso no te va a llevar a ti a hacer ...nada bueno, porque tú lo estás haciendo de manera cor incorrecta... ...al igual nosotros como madres... ...y tú como padre también a nuestros hijos... ...a veces por evitar... ...un conflicto, por evitar una herida... ...le apoyamos una mentira... sí ...por evitarnos nosotros también... ...enfrentarnos a una realidad... ...apoyamos una mentira en el trabajo... ...o apoyamos una... ...corrupción... ...tú sabes que a veces... ...por ya estar bien, por ganarme unos uno pesitos... Yo voy a tapar esto porque. Y sí, eso no eso es mismo. ayuda. Ayuda cuando tú tienes la palabra de decirle al otro, no, eso está incorrecto. Entonces, de esa manera tú también ayudas al, al demás porque tú lo enfrentas a una realidad que quizás él no le está conociendo. Entonces, como cristianos tenemos un rol muy fuerte en la sociedad. Tenemos que dar testimonio de vida, pero un testimonio de vida que ayude al otro a encontrar la verdad. No que el otro se maquille bajo una mentira sino siempre estar de frente a la verdad, y saber, cuando cometemos un error, debemos decir, cometí un error, y eso es parte de ayuda también. Sí, nosotros como cristianos también, eh, a veces, actuamos, y que me perdonen los hermanos políticos, que nos critiquen, como los políticos, que para dar una mano ayuda, a ayuda, amiga, ¿verdad?, para ayudar a alguien, convocan la prensa, para que vean que están trabajando, y muchas veces es lamentable que dentro de nuestra iglesia también existan personas así, que para dar un servicio en la iglesia tienen que programarse, tienen que difundirlo, tienen que anunciarlo con bombos y platillos, para que la iglesia vea, o los feligreses, o el párroco, o hasta el obispo vean, que sí, que está trabajando, que está haciendo algo bueno por su parroquia, por su capilla, por su comunidad, y entonces... Todo lo que hacen lo van publicando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy delineamiento de Jesús y como sigo a un Jesucristo, vivo resucitado, ¿verdad? Que se ha entregado por nosotros. Entonces, yo trato de hacer las cosas discretamente, ayudar al prójimo, que estamos llamados a eso, sin necesidad de salir a programar, a, a decirlo a la calle sin necesidad, de buscar los medios para que nos graben y que vean que uno está trabajando. Eh, eso es, la, es una lástima, que tengamos personas dentro de nuestra iglesia Que se manejen de esta manera Estamos llamados al servicio, ayudar Pero ayudando discretamente Sin que esta mano sepa lo que estamos haciendo con esto También en estos días de Semana Santa En esos días que estamos en la casa Ponernos a reflexionar ¿Qué es lo que quiere Jesús de mí? ¿Qué quiere Jesús para ese domingo de resurrección yo pueda resucitar con Él. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a mi familia? Esa familia que, que decimos muchas veces que está desintegrada. No, todavía creemos en la familia, todavía sí. creemos en el matrimonio, todavía creemos en una sociedad que con la mano de Jesús podemos salir adelante. Entonces en esos días de Semana Santa que estamos ya reflexionando, ¿cómo puedo yo ayudar? al que me queda al lado, a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, en mi trabajo, en todo el contexto donde yo me desarrollo, ¿cómo yo puedo ayudar a aquel que necesita una mano ayuda? Sea de salud, sea de orientación, sea de acompañamiento, sea de yo estar al lado de esa persona que verdaderamente necesita, sea mi párroco, mi compañero de trabajo, mi amiga, mi servicio de la casa, ¿cómo yo puedo ayudarle? Porque sabemos que hay muchas personas que están en momentos difíciles, en momentos de angustia, como yo desde mi posición de cristiano comprometido puedo ayudar a esa persona, según el Evangelio y según lo que yo soy, cristiano católico. En estos días de reflexión, vamos nosotros a procurarnos cómo nosotros podemos darle una mano amiga y aplicar lo que Jesús nos dijo. Ver al que necesita Acompañar a todo aquel que está en momentos difíciles Que ahí es que se ve que somos verdaderamente cristianos Y que nos ponemos en el zapato del otro Que estamos en el dolor del otro y lo acompañamos No solamente en la alegría Sino también en la tristeza Y en la alegría también claro, podemos ayudar Porque también ahí así. No solamente es en la tristeza También en la alegría, Junior, podemos ayudar Es que cuando somos hermanos Acompañamos al hermano en la alegría, para hacer sus alegrías más grandes con el acompañamiento. Pero también en los momentos de tristeza y de dolor, les acompañamos para hacer ese momento mínimo, porque ya la carga la vamos a dividir entre un grupo. Entonces, a eso es que estamos llamados, acompañar al hermano en las alegrías y en las penas. Las penas las reducimos cuando acompañamos a un hermano, la alegría la multiplicamos cuando les acompañamos. Y qué bueno que tú ahorita decías también sobre que cada uno debe integrarse como familia, apoyarse, ayudarse. Y es verdad, hoy en día que tanto necesita nuestra sociedad de que la familia se integre, que oren juntos, ya no se hace el Santo Rosario en familia. Eh, se ha ido perdiendo estas tradiciones tan bonitas que antes existían De en tu casa cocinar y ver si el vecino no había cocinado Para mandarte a ti a llevar un plato de comida En mi casa hacíamos eso y lamentablemente esa cultura, esa costumbre se ha ido perdiendo Y por eso nos hemos hecho más inhumanos Nos hemos vuelto más duro de corazón Y se ha ido perdiendo el amor de Jesucristo Alrededor de nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad, ya no se vive esa Semana Santa que antes se vivía en donde tú compartías las habichuelas, el arroz con guandule, guandule y, y bacalao, ¿verdad? Y que había un intercambio, tú llevabas una y traías otra para tu casa. Y eso era bonito, pero se ha ido perdiendo y es parte de la cultura que hemos ido perdiendo y por eso hoy quizá hay tanta descomposición social. Desde sí, la familia. Y no es la cultura tanto, porque la cultura ha seguido evolucionando, sino es el respeto mutuo, el amor por ese por ese hermano. Y se, se ha perdido a lo interior de la familia, porque hay familias que, que viven como si no se conocieran, como si no se respetaran, que no importa qué piensa mi hermano, que no importa dónde está mi mamá, mis hermanos, que a mí eso me da trepito lo que está. Sino es esa parte de, de ayuda, de qué necesita de ese respeto, pero algo importante, Junior, y es que cuando yo ayudo a un hermano, a una amiga, no es para que me lo pague para atrás, no es para que me lo devuelvan. Es que así, hermana eh, Tiene que ser por el corazón, por esa parte de, de amor de Dios que no mueve, y ese temor a Dios también, porque te, tenemos que hacer todo en, en, el, en el alrededor y con el conocimiento de que es por amor a Dios, no es para que nadie me pague lo que yo le hice, ...ni me lo agradezca en público... ...porque también, como tú decías ahorita lo político... pero nosotros también nos gusta... Sí, ...que nos llamen y que, el... que nos agradezcan en público... ...lo que hicimos... Puse ...que nos den momento, bombo y plaquillo. Sí. ...y no es eso, porque cuando lo hacemos de esa forma... ...ya la sociedad misma no pagó... ...y debemos siempre preocuparnos... ...porque sea a Dios agradable a sus ojos... ...y hacer las cosas que le agraden a Dios... ...no el que esté a mi alrededor que me pague... ...o que me lo devuelva o que haga las cosas... Mejor como yo la hice, o yo voy a hacerla mejor como aquel me ayudó. Si él me ayudó en eso, yo le tengo que buscar algo que sea más importante para yo ayudarle, para yo que, quedar como el protagonista. No, no, no, no. Es de una manera silenciosa, como lo hizo Jesús. Silenciosamente, en aquel tiempo, le dio a cada quien, ayudó, protegió, desde su personalidad de Jesús, que de ese... Nuestro hermano Jesús lo hizo con esa forma de servicio, de amor al otro De ayudar al otro Sí, se desprendió de sí mismo Y eso lo hizo por amor Y es a lo que estamos llamados Y el mismo Jesús entonces nos va a dar una muestra De rebajarse a lo mínimo, a la mínima expresión Cuando cenando con sus discípulos antes de ser entregado se arrodilla ante ellos, toma agua y le lava los pies a cada uno. Y Jesús hace esto como una muestra de que nosotros debemos de seguirle a Él y siguiéndole a Él entonces debemos asumir ese mismo compromiso del servicio, de ayudar a los demás. Así mismo. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar, para nosotros como cristianos, Siempre ayudar al otro de la manera incondicional, de forma incondicional, que el otro sienta nuestro apoyo, nuestra compañía, desde la desde nuestra posición de cristiano, de testimonio de vida, pero también hacerlo por amor, que ese sea eh, lo que nos mueva. El amor, el amor de Dios. Es así que le dimos a Jesús. El que nos mueva ayudar al que nos quede más cerca, al que sea más próximo de nosotros en el trabajo, en nuestra vida de comunidad cristiana, en nuestra familia, que siempre en nosotros impregne el amor de Dios para nosotros poder ayudar al otro con amor. Hermano, usted que está en la comunidad de su hogar, les pedimos encarecidamente que reflexione en este momento en que usted está viendo este programa, valore su familia, pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo por el crecimiento del reino de Jesús prometido aquí en la tierra? Y a mí, personalmente, Dios me va a cuestionar, Junior, ¿qué hiciste tú para que mi reino fuera posible establecerse en la tierra? Y cada uno de nosotros está llamado a colaborar, a poner nuestro granito de arena para hacer posible este reino. Y todos lo vamos a lograr a través del amor. Y con el amor entonces podemos nosotros vencer las dificultades. Y tú decías ahorita, si nosotros caminamos solos, sin la gracia del Dios, entonces hemos llegado donde íbamos, porque perdimos el horizonte. Cuando nosotros vamos con la gracia de Dios a nuestro lado, entonces podemos vencer los obstáculos que se nos presentan en el mundo, que son muchos, hermanas Raisa. Porque recordemos que en estos tiempos eh, se ha tornado difícil, incluso la modernidad nos ha llevado a nosotros a alejarnos de la gracia de Dios, porque ya ni oramos. Muchas veces en el internet buscamos la palabra de Dios, le damos un vistazo, pero no la reflexionamos. Por lo tanto... Ustedes hermanos que están en sintonía con este programa, desde sus hogares, nosotros desde aquí le pedimos que con amor se dejen tocar por el Señor, abran sus corazones a Él y puedan transformar sus vidas dejándose llevar por la gracia de Dios. Y así despedimos pedimos este tema que hemos compartido el hermano Junior y la hermana Raisa, se despiden de ustedes. Esperando que el domingo resucitemos con Jesús y podemos dar gracias a Dios que hemos vivido una Semana Santa 2018 según el Señor quiere que nosotros como cristianos podamos vivir. Gracias y hermano Junior nos vemos. Gracias Raiza Felices Pascua de Resurrección. Dios le bendiga.